y vete, vete, vete Estamos cansados ya de este no, no. sistema y la autoridad viene y no, y no hace nada, si lo no que no hace viene hace hacer hace bultos, yeah, vienen, vienen, vienen ahí días. con un camión y le meten con una manguerita y no hacen bultos y se bajan ahí a hacer de lo que ellos quieran, como que ellos no se pertenecen. Ya estamos cansados. Tiene mucho tiempo eso. Eso. eso tiene más de tres meses ahí. Meses, seis meses, seis, sí, sí, seis. meses. Oye, seis meses botando agua esa sí, sí, vaina, ya tú sabes, sí, sí, estamos cansados de ese sistema. Bueno, papá. Uy. Uy. Eso no está por eso para va a que nada más. que ¿Qué lo que pasa? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? Esta situación, mi hermano? Mira, eso tiene tres meses, justo. Tres meses justo eso y no hace nada esa gente Contaminación, virus, todo meses es una hora que papi Es una hora que capullarla pero es una hora que eso tiene dos años Eso tiene dos años botando agua, eso, dos años Y, o sea, botaba y se paraba y ahora permanente tiene tres meses botando agua. Yo, yo estoy regalando la gasolina, regalar yo mismo, yo. Y que vayan a buscar toda la gasolina que quieran, que yo se la doy para eso. Que se a mierda, no hay ese que la aguante eso. Vayan a buscar gasolina, que yo le doy. Que esa es una obra que hay que apoyarla, eso. Bueno, pero y por aquí, ¿usted qué tiene que decirme sobre esto? Ay, yo, pero, ¿usted no está cansado de, ay, de esa vaina? Ay, valla. ay yo no, no de para nada. No, no, cosa no, como, そう, y, y no, y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, un no, no, no, un no, no, no, no, no, un no, no, no, no, no, y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no hacen nada, nada más vienen y hacen el la uno, y no hacen nada. <risas> no hacen ya. Que van a picar y no hacen nada. Y vamos. se van. ¿Qué sector es este aquí? Eh, este. se llama esto aquí? Jennifer. Ya estamos cansados, y de este no sistema. Ya se bajo, que ¡Ah,